Buenas noches, José Enrique. Buenas noches, profesor Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está usted? Eh, bueno, aquí estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de que hay un cambio climático. Es evidente, a lo largo de la historia siempre ha habido un cambio climático. Y esto hay que decirlo por adelantado, que siempre ha habido un cambio climático. Ha habido cuatro agraciaciones, hay que repetirlo. Eh, pero lo que está pasando ahora, más que un cambio climático, es... Un cachondeo climático en el sentido de que determinadas eh, instituciones internacionales, determinadas multinacionales, parece que quieren aprovechar todo esto para hacer negocios. Y respecto a España, parece claro que quieren destruir nuestra ganadería y sobre todo nuestra agricultura para cumplir no sé qué pactos con Marruecos. ¿Qué opina usted de esto? Pues yo, en primer lugar, decir que no puedo estar más de acuerdo con el participante anterior, no puedo estar más de acuerdo en todas sus opiniones. Creo que tenemos un enemigo, al menos un enemigo de primer orden, que es la Unión Europea. Eh, a mí me da igual si el señor Los Santos me dice pues, conspiranoico, anti-europeo, me da igual. Porque en realidad soy anti-Unión Europea, por todo lo que está ocurriendo. Es decir, con lo que… En lo que respecta cambio climático, bueno, se le está oyendo un poquito más. Acérquese al micrófono, si es un poquito. Perfecto. Eh, sí, decía que el, en cuanto al cambio climático. No sé si se me escucha bien ahora. Ahora perfecto. ¿no? Muy bien. Pues eh, el cambio climático, el clima nunca ha sido estático. Jamás ha sido estático. El clima está sometido a diversos ciclos, eh, ciclos que en longitud, en duración, pues podemos incluso establecer entre ciclos largos, ciclos medios y ciclos cortos. Es decir, es algo cambiante. Eso no significa que, tal como se nos está diciendo ahora, pues se está prohibiendo incluso el abonar a los, a nuestros a todos los agricultores, en realidad, de la Unión Europea, porque esto es, un, esto es un ejercicio común de derribo de la soberanía alimentaria de todos los países. Entonces, se está prohibiendo incluso abonar con, con abonos nitrogenados, cuando el nitrógeno es uno de los tres macroelementos que las plantas necesitan. Si no fuese por los abonos nitrogenados, estarían produciéndose pues, probablemente el 25% de la comida vegetal, los alimentos vegetales que actualmente se producen. Y eso lo dicen pues, porque es que resulta que en el ciclo bio del nitrógeno, pues, eh, interviene una degradación bacteriana y esas bacterias generan en una parte del ciclo, de pues generan óxidos de oxígeno que Ahora de nuevo tenemos problemas con el audio, hacer que sea lo máximo posible. Porque sí. si no se va la casa voz y si queda quieto no se mueva. Cita, cita, cita decía que las bacterias están produciendo en parte del ciclo del, del, del nitrógeno, pues producen óxidos de nitrógeno que, bueno, se les acusa de grandes, eh, de grandes modificadores del clima, de grandes gases de efecto invernadero. Bueno, pues había que decir que, el, el, el, lo que el, el mayor efecto invernadero lo está produciendo el vapor de agua. Y en el año 1991, pues con la erupción del Pinatubo, pues se armó de Dios es Cristo y nadie le echa la culpa a Pinatubo. Pero es que resulta que en la erupción de este volcán eh, indonesio, del que nombre tan difícil, este volcán submarino, que eh, entró en erupción eh, hace un par de años, pues bueno, se generaron cantidades ingentes de vapor de agua y eso sí, eso modifica el clima. ¿y, bueno, ¿y qué? Vamos a ver, ¿y qué? Es que realmente no, no, no, se, entiende, no se entiende, salvo que se piense en eh, intereses verdaderamente perniciosos y ocultos de eh, probablemente muy pocas personas que están al cargo de, de, de, toda esta, de todo este ejercicio de acoso contra la soberanía alimentaria, en definitiva. El clima cambia naturalmente, que cambia. lo peligroso es que eh, no cambie de manera natural, que es lo que ha sido siempre y que esos cambios se producen a lo largo de probablemente miles de años. Lo realmente peligroso desde mi punto de vista es que el clima se manipule eh, a nivel humano, se manipule tecnológicamente, la famosa geoingeniería. Estas barbaridades eh, que desde el punto de vista de la razón y de la lógica, intentan eh, cometer con el clima y que realmente sí pueden producir verdaderas catástrofes, catástrofes en un lapso de tiempo relativamente corto. Como por ejemplo, yo he podido ver eh, en, en, en imágenes de satélite, eh, pues he podido ver cómo había eh, hace unos años una nube, una estela, vamos a llamarla estela, porque no una estela, de eh, sales de bario. Se sabe que son sales de bario porque la reflectancia que eh, emite esa luz al satélite pues nos permite identificar el bario como gente Y se vio perfectamente como una, eh, una masa tormentosa, una masa nubosa formada en el medio oeste americano. Y donde tenía que haber precipitado, se desplazó. Así, un poco de manera caprichosa, Simón, con esta nube se desplazó hacia la costa este de los Estados Unidos, produciendo unas eh, inundaciones terribles. Bueno, eso es manipulación, Pues, don José Enrique, eh, tenemos aquí al señor Dalmao y al señor Tamboleo, que le quieren hacer una pregunta. Y recuerde, quédese cerca del micrófono porque si no se pierde la, sí. la, la voz. Disculpe que le insista mucho. Señor Muy Dalmao, eh, adelante. Bueno, realmente son dos, que prácticamente es una, ¿no? ¿Es España un país que provoca realmente el cambio climático? Y la segunda y la segunda pregunta sería directamente en relación a la primera ¿intentan cambiar nuestra forma de vida eh, natural por una vida más artificial? La respuesta corta y simple es a la primera pregunta rotundamente no. Y a la segunda, eh, rotundamente sí lo están intentando cambiar con falacias. Es decir, pues están intentando cambiar el tercio con auténticas falacias. El clima, eh, el agente verdadero de cambio de clima no es el, el dichoso CEO eh, La Tierra ha pasado por épocas en las que eh, ha habido florecimiento de la vida. Y estoy hablando, por ejemplo, de la gran explosión de campo de vida en el Cámbrico, donde había unos niveles, mientras que hoy tenemos 400 partes por millón de dióxido de carbono, eso no es nada, había 7 partes por millón de dióxido de carbono y precisamente por eso floreció la vida. Es decir, lo saben muy bien los agricultores, dentro de un invernadero la producción se maximiza y hay una carga mayor de dióxido de carbono. Nosotros cuando damos clase, bueno, y ahí tiene un poco de de, de, de, de, de, de profesor, pero en una clase cerrada, ¿eh? cuando terminamos la clase, pues hay partes por millón fácilmente de dióxido de carbono dentro de, dentro de la agua. Y sabemos todos perfectamente correcto. Pero es que resulta que dentro de nuestros pulmones hay fácilmente 50.000 partes por millón de dióxido de carbono. Y es que no pasa nada. Es que no pasa nada. ¿No es que el dióxido de carbono modifica el clima? No. ¿O calienta el clima? No, rotundamente no. Primero se calienta, primero se calienta el ambiente. Y como consecuencia de ese calentamiento, como una de las consecuencias, viene después el dióxido de carbono. Pero no al revés. Es decir, se nos está diciendo que no, contaminamos, que no contaminamos con dióxido de carbono. dióxido a, a los gases de efecto de Porque es que resulta que el dióxido de carbono es malo o malísimo. Bueno, pues es mentira. Es que hay que decir que es mentira y hay que decirlo claramente y sin miedo. Primero ocurre un evento de calentamiento, y a ese evento de calentamiento le sigue un incremento en los niveles de dióxido de carbono. Vuelvo a decir, tengamos en cuenta que ahora mismo tenemos 400 exitos partes por millón de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, entonces que cuando realmente ha florecido la vida en la Tierra, nosotros hemos tenido 7.000 partes por millón, 5.000, 2.000 partes por millón, y es ahí donde nos desenvolvemos bien, es donde la vida se desenvuelve bien. Con lo cual se nos está diciendo, francamente, hay que llamarle a las cosas por su nombre, mentiras, mentiras, se nos está mintiendo, abiertamente. Pues una, una última pregunta ya muy rápido. Muy rápidamente, don José Enrique, ¿qué políticas, como la prohibición de estos abonos nitrogenados, están perjudicando nuestra soberanía alimentaria y a nuestro campo y a nuestros ganaderos? ¿Qué políticas? Pues absolutamente todas las que provoca, promociona la Unión Europea y como, como una como una manada de borregos están siguiendo nuestros productos. Todas porque ninguno va en beneficio ni de nuestra dieta ni de nuestra alimentación. Mire usted, comer insectos, chapulines, lo que quiera. Y de manera anecdótica, porque la quitina la no, no es digerible, por, por esta parte. es decir, el exoesqueleto de los insectos no es digerible por el, por el ser humano. Y bueno, pues de una manera anecdótica, pues sí, uno ha comido termitas y uno ha comido chapulines. Bien, hasta ahí. Pero vamos a ver. ...se está perjudicando desde, los, desde las, las flotas pesqueras porque es que claro consumir, el consumir combustible genera óxido de carbono y eso es malo malo malísimo para el calentamiento global pero qué calentamiento global si estamos yendo a una glaciación no a un calentamiento y estamos en una fase de esas de esas, de esas que se producen de esos títulos... que antes he mencionado estamos en una fase y ahora parece que nos estemos calentando, pero realmente ¿a dónde vamos? ahora mismo estaríamos en lo que algunos climatólogos llaman el óptimo, el óptimo actual, el óptimo climático, el óptimo de temperaturas. Pero estamos yendo a enfriamiento. Y esto pues, voy a decir el palabra, no lo ves, me, me ilustran perfectamente. Uh -huh. okay. Don José Enrique, le voy a tener que dejar aquí porque se está yendo la, la voz. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Distrito Televisión. Gracias a ustedes. Lamento no haber podido... Pero se ha entendido lo principal, eso es lo importante. Mejor función.